Muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien En estos videos que están hechos para el Centro Linux institución con la cual nos sentimos involucrados y cercanos sobre todo por la cercanía a nivel afectivo y de respeto hacia su organizador, hacia su administrador que es un gran docente también, Javier de la Vega estamos justamente trabajando en conjunto para, hacer, para producir material que ayude a la gente en definitiva es eso eh, material de solidaridad digital, por decirlo de alguna manera En este caso, lo que vamos a hacer es mostrar Cómo configurar Linux Mint desde el primer inicio Cuando a ti te entregan un Linux Mint recién instalado ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué es bueno hacer? ¿De qué manera este, lo protegemos a ese Linux Mint para que quede robustecido Y que tenga menos propensión a los fallos eh, Para que el usuario pierda menos tiempo eh, Y para que lo importante después sea el uso y no el sistema ¿Tá? ¿Cómo hacer todo eso? Es lo que vamos a aplicar ahora ¿Qué vas a tener en estos videos? cómo hacer eh, copias de seguridad del sistema, cómo optimizar el sistema, cómo instalar y desinstalar programas, qué programas conviene tener instalados para compatibilizar con Windows y con Mac y para satisfacer las demandas del usuario Linux más exigente también. Este, y cómo convertir a tu computadora en una gran herramienta de trabajo usando Linux. Está bien que no solamente Windows existe en el terreno del software de sistemas operativos este, y Linux es una excelente herramienta, pero exige una configuración mínima de inicio como cualquier sistema operativo para funcionar bien. Desde cómo escuchar una canción en MP3, si el sistema no está configurado correctamente, no lo vas a poder hacer. O cómo ver una película en MP, en formatos MP4, por ejemplo. Este, todo ese tipo de cosas lo vamos a resolver ahora. Este, cómo decorar la barra de tareas, los iconos, este, cómo establecer programas como predefinidos. Bueno, un montón de cosas. Quédate por acá que, que te vas a enterar este, justamente de... Eh, estamos hablando de las versiones que cuentan con el escritorio Cinnamon, que es este escritorio que estás viendo aquí. ¿verdad? este es el escritorio Cinnamon, es uno de los escritorios más lindos que hay en el mundo Linux este, de, de los más lindos, de los más rendidores, de los más eh, agradables para el uso y de los más intuitivos, que eso es una cosa muy importante porque no podemos olvidar que eh, la mayoría de la gente este, aprendió informática utilizando otros sistemas operativos, por ejemplo Windows y cuando tú como usuario Windows venís al terreno Linux las cosas tienen que te o, o facilitarse de forma, este, de una forma eh, sencilla el, el mundo Linux tiene que recibirte con los brazos abiertos entonces en ese caso lo que vamos a hacer es quitar barreras pues bien, antes que nada quiero decirte que Linux Mint tiene dos troncales dos ramales bien importantes un troncal o ramal o corriente es la derivada directamente del sistema operativo Debian, gran padre de un montón de distribuciones Linux al día de hoy. Hay una gran cantidad de distribuciones Linux. Las distribuciones Linux son los sistemas operativos Linux, que son cerca de 300. Este, y hay un gran ramal que está basado en Debian. Bueno, Linux Mint está basado en Debian. La otra versión de Linux Mint es la que está basado en Ubuntu. Esa versión basada en Ubuntu, a su vez, este, toma de Debian... Eh, todo el sistema de paquetes este, y, y voy a explicar cómo en la versión eh, que deriva directamente la versión que deriva directamente de, de, de Debian se llama Linux Mint Debian Editions LMDE este, esa versión lo que hace es tomar a Debian y ponerle eh, digamos que Mintizarlo o Linux Mintizarlo para que quede hecho esto que tú ves acá Debian no es así si tú instalas Debian, Debian luce de otra manera, pero al pasar por las manos de la gente que hace Linux Mint, queda así. La otra cuestión es que esta misma comunidad que produce Linux Mint también toma a Ubuntu para hacer lo mismo. Entonces hay una versión que deriva de Debian y otra versión que deriva de Ubuntu, pero Ubuntu a su vez deriva de Debian. Entonces la recomendación es usar la, la directa, la derivada directamente de Debian. Pero tengas la que tengas, está bien igual. Linux Mint es un gran sistema operativo. Este, digamos que tiene sus cosas como otros sistemas operativos Linux y que es un sistema que ofrece una gran cantidad de herramientas y también cosas que son un poco cuestionables como todo, pero es de las mejores opciones que podés tener si venís de Windows yo te diría que debe ser la mejor opción si nunca usaste Linux enfrentarte a Linux Mint es lo mejor que te puede pasar ¿ta? hay otras distribuciones como PenSUSE, que es la distribución subyacente ustedes están viendo una pantalla con una imagen con una cámara web, con una persona hablando y con un sistema operativo de este lado, pues bien lo que está detrás de todo esto es OpenSUSE, que es el sistema operativo que se utiliza en el centro Linux, justamente, para enseñar. Eh, pero, en este caso, a OpenSUSE lo usamos para dar soporte a todo esto que tú ves en pantalla. ¿tá? OpenSUSE filma la pantalla, OpenSUSE muestra esta imagen del centro Linux con entropía binaria, OpenSUSE muestra este, la, mi cara cuando estoy hablando y filmando, captura mi voz, muestra a Linux Mint en acción, pero no se ve. Es, es la persona que actúa desde la sombra, digamos. ¿tá? Bueno, bien, vamos a empezar. Linux Mint, a diferencia de otros sistemas operativos Linux, posee una, un panel de bienvenida, igual que OpenSUSE, igual que otros, pero en este caso el panel de bienvenida es útil, además de, eh, para darte la bienvenida, te da una guía de primeros pasos. ¿ta? Vamos a ver los primeros pasos, justamente. Te dice, esto es bien importante porque es más fácil configurar esto ahora que configurarlo después. Eh, en este caso lo que vamos a ver es, eh, elija su color favorito? A mí me gusta, así. Linux Mint, así tal cual está, por lo tanto acá yo no voy a hacer ningún cambio eh, podemos establecer el modo diurno y nocturno, en este caso por ejemplo, podés tener eh, el fondo, el background eh, la sensación general del sistema operativo, tenerla en modo oscuro o tenerla en modo claro, de todas maneras si te pasas a modo claro, lo que cambia es el interior, el contenido de las ventanas no la barra de tareas, ni el menú de inicio ¿sí? vamos a comprobarlo esto si nos pasamos a modo nocturno ven que esto queda exactamente igual, lo que cambia es la parte interna. Yo prefiero dejarla así, ¿está bien? Prefiero dejarla de esta manera. También podés elegir colores, por ejemplo, podemos elegir colores que van a hacer que cambien ciertos aspectos de las ventanas, por ejemplo, este tipo de indicador y el tema de las carpetas, ¿ves? Por ejemplo, vamos a ponerle un color azul, acá vamos a ver que las carpetas quedan azuladas, que los indicadores quedan azulados, eh, a mí me gusta mucho así como viene Linux Mint, pero de todas maneras para este video vamos a darle una personalización diferente. Vamos a ver cómo luciría el menú, ¿ves? Eh, todo lo que vos selecciones queda en un rectángulo naranja. ¿tá? Si vos lo cambiás a verde, por ejemplo, que es como viene Linux Mint por defecto, lo que selecciones va a estar en verde. O sea, va a haber una presencia verdosa en general, si es que te gusta. Vamos a dejarlo acá. ¿tá? Y en modo nocturno, que a mí me gusta más, me hace mejor a la vista. El modo nocturno lo que hace es producir menos cansancio visual, menos dolor de cabeza, todo eso. Es importante eso. Yo te recomendaría que en todos lados donde esté el modo oscuro disponible, este, que lo hagas. Y le vamos a mandar ya de paso un saludo a Gustavo Márquez, eh, que es fanático del modo oscuro en todo, eh, en lo que sea, en lo que se te ocurra. Eh, bien, acá hay algo interesante. A mi modo de ver, a nivel personal, no me gusta esto. Esto es lo que hace, por ejemplo, Windows o es lo que hace Linux Mint por defecto. Este, Dejar un botón ahí abajo. Si yo empiezo a abrir aplicaciones, por ejemplo, voy a abrir esto, voy a abrir una carpeta. A mí lo que me gusta es que se vea un botón largo, no un cuadradito. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Esto, esto toma un, unos segundos este, cuando lo vas a aplicar. La interfaz tradicional o la interfaz moderna. Ahora estamos en interfaz moderna, vamos a pasarnos a la tradicional, ¿Está? la tradicional lo que hace es alargar los botones en la barra de tarea, van a ver que esto se va a estirar y todo lo que abramos también, voy a abrir una terminal y la voy a minimizar, voy a abrir una carpeta y la voy a minimizar y ahora voy a aplicar el modo tradicional. Lo aplico, espero unos segundos a que la máquina lo aplique, a que el sistema lo aplique. Y aquí tenemos el modo tradicional, que es como a mí me gusta más el sistema operativo. No tenemos por qué coincidir a nivel estético, por supuesto. Cuando tú haces clic derecho en la barra de tareas, en un lugar libre, no aquí, ni aquí, ni aquí, porque el clic derecho aquí está afectando a ese programa que es la terminal. El clic derecho aquí está afectando a ese icono eh, que es del de informes del sistema. Yo lo que digo es hacer un clic en un lugar vacío de la barra de tareas, por ejemplo acá, clic derecho, y... Eh, modo de edición del panel lo vamos a habilitar ¿tá? vamos a poder editar el panel el panel es lo que está ahí abajo justamente y vamos justamente a hacer una cosa a mí en lo personal me gusta mucho cuando el panel se oculta y deja de ser visible justamente por ese, por ese motivo así que vamos a ponerle ocultar el panel automáticamente, vamos a cerrar aquí, vamos a hacerle clic derecho vamos a eh, apagar el modo de edición del panel y ver los cambios esto esto es una cosa que me gusta mucho a mí. Eh, la pantalla, eh, que la pantalla sirva justamente para ver, o para visualizar o trabajar con aplicaciones a pantalla completa real. De nada me sirve este, una barra que esté consumiendo parte de mi pantalla permanentemente ahí, a la cual yo no le presto atención. ¿Cómo hago para obtener la barra de tareas de vuelta que es tan importante, el panel que es tan importante? Bajo con el ratón y la barra vuelve a aparecer. ¿Está? Me voy para abajo con el ratón y cuando llega al umbral de toque, de, de, del puntero del ratón con la barra la barra empieza a aparecer otra manera es apretar la tecla menú del teclado más conocida como tecla Windows si aprieto esa tecla también se abre el menú y la barra de tareas, ¿tá? eso es lo principal voy a hacerle un cambio más a la barra de tareas antes de continuar, voy a ir hasta aquí voy a darle clic derecho, voy a habilitar el modo de edición del panel voy a configuración del panel y en este caso le voy a dar una altura más, una, una altura mayor a mí me gusta la barra de tareas, un poco más gruesa entonces voy a llevarla a, a ver, a 32, por ejemplo, ¿no? O un poquito más. A ver, en 36. Ahí, ahí me parece bastante acorde al tamaño de la pantalla, ¿da? Lo dejo así. También puedo agrandar o achicar los iconos. Por ejemplo, voy aquí, eh, tamaño de los iconos en color. Si le doy 48, como se ve, se agrandan. Eh, el, el, el acceso directo al Mozilla Firefox, a la terminal, a los directorios, se agranda. Puedo hacerlo mucho más chiquito. Por ejemplo, 16. ¿ah? Bien, bien pequeñito. A mí así no me gusta mucho tampoco. Porque tiene que ser funcional. Yo tengo que... Si voy a bajar y voy a estar tratando de tirar a pegar. A ver, a lo que estoy eh, apretando. No se me hace muy fácil trabajar con eso. Entonces, voy acá y le voy a dar a ver 24. 24 un poquito más. A ver, 32. 32 me gustó. Lo voy a dejar así. ¿Está? este caso es mi criterio estético. Tú puedes hacer lo que quieras. De hecho, te estoy mostrando este, justamente cómo se hace para que tú lo hagas a tu manera. Voy a cerrar. El hecho de que no se hayan aplicado los cambios todavía totalmente es porque tengo que ir a hacerle clic derecho, eh, apagar el modo de edición, y ahí Linux Mint dice, bien, este usuario no quiere seguir configurando la barra de tareas, así que la vamos a dejar así. Ah, ¿Ven? Ahí quedó bastante coqueto quedó esta cuestión.